Hey qué onda amigos de YouTube espero que tengan de buena suerte que pasen mis panitas Espero que tengan tanta suerte que un día se caigan y les llame su crush y les diga te quiero <ríe> Bueno ya ven, eh, regresamos con nuestro queridísimo Alan Wake pero ahora en una nueva aventura una potente, una crucial, una que dice así. Ahora sí que se ve más oscuro este, esta onda, eso sí. Así que bueno. Lo bueno de esto es que tengo que decir es que ahora está en español, full, full español. O sea, ya para los que no querían escuchar a lengua Wake hablando inglés, ahora está full español, no sé. Ya le encontré una forma porque lo tengo que traducir. Y bueno, vamos a darle. Es eh, no, eh, normal, obviamente, normal. La pesadilla todavía no podemos, podemos completarlo, pero pues.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 Se viene bueno Regresa nuestro amigo Wake Siempre he tenido mucha imaginación Pero este sueño me inquietó Resultó salvaje, oscuro y extraño Incluso para mis estándares Así que sí Comenzó con un sueño Como en la típica pesadilla Llegaba tarde Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino Un faro por razones apremiantes que no podía recordar Conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar no. Vi al autoestupista demasiado tarde Estaba muerto Dios. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice ¿Será no solo Fulganger? O una nueva bestia! ¡No! De pronto su cuerpo había desaparecido. La pesadilla. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. ¡La bestia, hermano! No sé por qué, pero lo veo con más calidad este que el otro, ¿eh? A ver, mira la luz y a la cámara. No. <risa> no, puse cámara, pues, no, puse eso, no. Ok, ok. Vamos a caminar. Con el... Ya ven que luego nos pone la introducción a todo esto de nuestro mundo. Ok. Bueno, no, no, no, no sé cómo somos túnel, pero bueno. Pero son los controles que el otro juego, así que no hay problema. Es muy parecido, como pueden ver. Bueno, no lo puedo, ¿eh? Pero, pues, supongo yo, ¿no? O sea, el Ok. Tenemos que ir... ¡Oh, la bestia! No sé por qué siento que me va a gustar más este que el otro. Así que, misteros, Vamos a darle. Estos no van a estar... Ok, ok, ok. Se busca... ¡Ah, la bestia! Espérate. ¿Somos nosotros o nuestro doppelganger? Porque se parece más a nuestro doppel. Pero bueno, quién sabe si aquí esté, ¿eh? Porque se supone que la otra aventura lo derrotamos. Si es que vieron, digo digo <risa> Ok, no no escucharon pues no eso hay algo aquí que puedo agarrar así que pues El puente digo, ¿sí? se había colapsado Tenía que hallar otra forma de llegar al faro Uh tengo coleccionables Ok ok Bueno mínimo sabemos que aquí no podemos ir Eh al parecer estos ya no me dan vida O no esto ya no sé si me dan vida de alguna manera Así que bueno, eh, aquí más cositas. Bueno, ya. ¿Piensas si encontramos manuscritos? Oh shit, oh shit. Oh shit. No más es un detekten. ¡Hala! ¡Hala! No me reconoces, ¿verdad, escritor? ¿Te crees un dios? ¿Crees que puedes crear cosas No, espérate. Matando lo conviene. Bueno, ok, ok, ese es el bato que matamos. Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele. Eh, ok, pero fue accidente <risa> Bueno, va bastante lento eso, sí, ¿eh? Hasta ¡Hala! Aquí llegaste. Oh, oh, oh, oh, oh, oh Bueno, no, tenemos que invadirlo, así que ¡No! Malita ya, se supone que he tenía dominado eso A ver, ¡No que... puedes detenerme! Uf, evita el ataque, sí, estoy evitando el ataque A ver Uf, uf ¿No puede ser que rompa aquí? Entendí que el Augusto eh. era un personaje de la historia no. en la que había estado trabajando. Ok. Interesante todo esto. Hola. Se Pero... morir a manos de tu propia creación. Ahora. Ok, ok, ok. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Ay, corre. Parece que ya no había más de estas sombras. No, oh, te sigues cansando. No, no, no, no. La luz, la luz, la luz, la luz. Ahí la te sala, güey. Corre. ¡Corre! ¡No te cates! ¿Cómo <risas> bueno, que no viene? No viene. Ya, ya. Corre, oh, corre, corre, güey, corre. No te sea, güey. Cómo te cansas así. A Ahí, qué Queda esto. Ahora sí, corre, corre, corre, corre, corre. ¿No, Max, güey, ¿qué tal? Esto es que me ha tocado esto por aquí. A ver, ya, ya estoy, ya estoy. No, <ríe> te, te casi a morir. Ya, señor wey, soy yo, ¿te, te recuerdas? Eh, Rápido, no, pero. No tengo que perder. Ah. Eh, aquí, corre, corre, corre, corre. No. ¡Oh! Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, hermano. No lo dejes matar, no. No. ¡Muerde, carajo, no carajo! No, no, no, no. Estaba atrapado. No había escapatoria. Okay, okay, okay, okay. Se prendió un ojo, muere, se prendió un ojo. Muere, muere, muere, muere, muere, muere. muere, no, muere no, no, no, no. No he encontrado una linterna. ¿Dónde hay una linterna? espera, espera, espera Debe estar por ahí. ¿Ok? ¿Es que no es los sudorcángel. Va una trampa mortal. Tenía que salir. Es que no puedo. No lo dejas salir! ¡Ah! Es que... Hermano. ¡Oh! Ok, estoy muy bajo de vida. Corre, corre hacia No. Ves, estoy muy bajo de vida. Estás herido. Deberías entrar en la luz. Solo ahí estarás a salvo. Oh, oh, oh, oh. ¿Eso para ah, aquí me tengo que dar más tiempo okay, okay, okay. Bien hecho Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que más allá del lago que llamaba hogar Se extiende un profundo Y oscuro mar Sus olas bravías ¿Dios? Y a la par serenas Allí alcé mis velas Allí alcé mis velas ¿Me entiendes? ¡No! ¡No! luz. ¡Oh, hermano! ¡Ahora no estamos solos! ¡Ahora tenemos poderes místicos de la luz! ...para enseñarte. las oscuridad peligrosas. Aún Ahora yo duerme, pero sentí tu llegada. Cuando ella la sienta, despertará. No queda el tiempo. solo te enseñaré lo más importante. ¡No! ¡Mames! El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ah. Ahora no puedes herirlo. La oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede orientar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Tómate la luz. Oh, la linterna sagrada. Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. No manches, te dan muchísimo más. No es el Conseguido. La oscuridad ya no lo protege, pero sigue dentro de él, controlándolo. No podemos salvarlo, aún es una amenaza, aún es tu enemigo. Ahora, toma la pistola. Eh, estoy a ganar toma la pistola. el revólver. ¿Lo agarré? O sea... ¿What the fuck? Es tu enemigo, debes defenderte. Ah, ya es que el revólver está acá, idiota, <risa> Bien, lo has hecho bien, recuerda lo que te enseñé. Eso es todo, ahora voy a devolverte a tu sueño. ¿Cómo? En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo ¿Sí? entero. El Faro era el último refugio seguro en la Tierra. Intensifica la luz para sacar a sus enemigos que más cuidaron Bueno, lo que ya sabemos en otro juego a la bestia! ¡Qué una intención más épico! En la otra vez me dijeron ¡Ten! ¡La linterna! <ríe> ¡Ten el arma! ¿Y ¿De idea? A ver, espérate ¡Sí, bien! ¡Uh! ¡Qué bonita! Es que, miren, tengo esa interacción con los objetos Aún así, no sé Estoy armado con esto de los manuscritos, pero no se preocupen Ya este, este Tenemos que... Eh... Se cayó, hermano Cásame... ¿Qué no, no. Ok, ok, ya, ya. ¿Tenemos poder? Ok. No sé si las pilas se me gasten, eh. A ver, es diferente, no sé si... A ver, ¿cómo se lo carga? Se acabó. No, no, no, no. Se acabó la pila. No. Uf, uf. Uf, no tenemos pila, no tenemos pila. Ya, ya. Ok, es una... <risa> Linterna recargable Pero aún así, vato, no tengo pila Ah, ok, tenemos que ir al faro, tenemos que ir al faro Corre, corre, corre, corre tenemos que ir al faro Ah, la, la bestia Eh, no sé dónde estoy no solo solo corre hacia la luz igual A ver, tampoco había tantísimo, ¿sabes? Solamente atropellé una persona Pero bueno, esta partida se la saben Tenemos que ok Uf, ¡Uff! Tengo que esquivarlo Ok, a esa ya podemos llegar Tito ¡Ah, mira! Tengo una pistola Bueno, si ustedes no la ven porque tengo la cámara, pero... <risa> Arriba a la derecha están más balas ahora Ok, está distinto Bueno, como ustedes vean, yo les digo cuántas balas tengo A ver, pone. ¡Ah la bestia! Man. ¿Usted? ¿Lo puedo tirar? A ver lo puedo tirar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ok no quítate a la shit a la shit vente aquí si te atreves así, ok no, ponte el gas no, puto el gas no, puto el gas no corre, corre, corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre A ver, a la wikileta. Eso es lo <risa> así corre corre corre corre corre ok viene más rápido viene más rápido viene más rápido viene más rápido. termo termo eh, a la hueca a la hueca a la hueca a la hueca Acá está, a la hueca a corre, corre, corre la corre, corre. corre, corre, corre, la hueca la a cerca, estamos cerca. Bueno, tenemos un tipo de dios Ahora tenemos otro enemigo que accidentalmente Lo provocamos nosotros ¿Dónde está Alice? Eso es lo más importante ¿Dónde está Alice? ¿Dónde estamos ok, ok, ok, algo malo va a pasar Algo muy malo va a pasar Tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. Te quedaste dormido. Claro. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. Anímate, guapo. Llegamos. <ríe> nos gente, ya no estamos solos. Se va a armar algo muy bueno aquí. Tenemos una... una tribu, una sociedad. Unos esteros aquí, acá. Me está encantando el juego, eh. Neta, me está gustando mucho más que el otro. Eh, ok. Ah, eh, es... es alguien, ¿no? Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. ¡Nel! <ríe> claro. Hasta te voy a poner un título, ah, el este citadino, de antes de ser devorado por un oso. <ríe> ¿Dónde, dónde pasa aquí? ¿Dónde pasa? <ríe> Ni siquiera me es un objetivo. Hola. Ah, aquí. Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. Fiesta del venado, eh? ¿Viste eso, cielo? Nice, eh, Tiene una esposa encantadora Si me lo permite Obvio. Por cierto, soy Pat Main, encantado Sí, soy Alan Wake No voy a fingir que no reconozco a un escritor Tan famoso como usted, señor Wake Es un placer sí, Yo también postre, soy un ávido lector bien Espero curioso. no pecar de presuntuoso no, Me encanta, me encanta Tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? Ah, Oiga, sí, señor bien. Main Estoy de vacaciones De hecho... Ah. Le agradecería que mi presencia aquí quedar entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Porque okay, nada me va a pasar, okay. Si cambia de opinión no le será difícil encontrar. Jinkees. Espero que pasen unas felices vacaciones. Qué padre. ¿eh? Estos macaderones sabemos, pero es que este es este tipo de árbol. Bueno, también está como el misterio así, pero... Sí. Se conocido, ya estoy en mi mundo. No sé si esto sea después o antes del de American Nightmare Que bueno, vimos que al final era un sueño Aquí quién sabe, esto ya es la vida real, ya presentamos no dos de verdad Y está muy padre, es una avioneta, bueno, no sé si alguien un de fotos, Hola, lindo. Tengo un par que están increíbles Y ya vi que hiciste un amigo Qué tierno Claro ah, Qué bonita parezca. ¿Sí? ¡Eh, famoso! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barbie Sí, ¡Es Barry! ¡Es Barry! los lugareños? No tienen más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, ¿al? No, Barry, estamos bien. Genial, genial. <ríe> Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry, estamos instalándonos. Ok, ¿al? Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema, ¿ok? Oh, hombre, okay no. ¿Vas a ser Navidad? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego okay, hablamos de. No, no, qué no, Ah. Eso no pues la conozco. Te llamará cada cinco minutos. Barry es Barry. Puedo pagar el teléfono si quiero. ¿Qué Te saludos. ¿Cómo? ¿Es un soldado, ¿no? Ya ah, llegamos. no? Rápido, vamos al coche. Vamos, vamos, vamos. ¿Me vas a dejar manejar? Uy, ya tiene armas esta cosa. A la bestia. Vuelve al coche. Sí, aquí ¿sí? el coche. Ah, okay. Ah, vamos a conducirlo para sacarlo de aquí, okay. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Stalky. Nos está esperando. Voy Me a poner gasolina mientras vas por la llave. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca, yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido al Audit Diner. Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando Señor a... Wake, Alan Wake. ¡Oh, por Dios! Yo soy su mayor fan. <risa> sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo y soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Stockey, Carl Stockey. ¿Carl? Oh, por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. Tenemos de aquí? Bueno, ok. Bien por ti. A la vez, me tenemos cinemáticas de gente que está fuera. Ah, sí, me está gustando. Eh, y me... Ustedes? No me eche la culpa si se enamora y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rusty ya no es humano. Se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel. Sí, De... ya somos dos. Esto es examinar. Ok, mira, somos, parece que somos demasiados. ¿tampoco? ¿S -tampoco? ¿S -tampoco, ¿Señor Wake? No lo puedo creer. Estoy teniendo una conversación con Alan Wake. Un termo, la bestia. Ok, aquí no somos. Lo bueno, que son termos que los agarro y ya está. De bueno. ¿Viene usted solo o lo acompaña a su mujer? Espérate. Señor pueblo, si quiere. A a las Tengo esposa. Gracias, Rose. <ríe> lo vamos a tener en mente. Y bueno, ya porque si no, no me van a dejar hablar Espero que les haya gustado De la lo que quieran Ya saben que pues, hasta aquí Estamos, ok, hay mucha gente, mucha interacción Es una experiencia distinta, va a ser muy fascinante hay me encanta este tipo de pueblos No sé ustedes, este tipo de vacaciones Y se ve que vamos a tener una aventura estilo Gravity Falls Así que, hasta aquí la pista Y hasta luego